Acabamos de terminar con Mo, es una pasada, es súper bonito, ¿eh, Susi? Porque cuando hemos terminado con Mo, eh, Malcón ha venido ahí como diciendo ¡Ah, es súper guay, yo también quiero! Y Mo ha venido a agradecerlo, lo cual es súper bonito. Y la verdad, el otro día hicimos un vídeo con Mo, eh, ya os contamos que tiene un tumor en la nariz, que es de origen viral, por eso no se puede extraer Una zona muy complicada, o sea, cualquier cosa ahí es muy complicada. Y la verdad, pues es, yo estoy preocupada, porque según ha venido el calor, como lo veis, tiene bastante más dificultad respiratoria, la respiración también es más acelerada. Y, y bueno, son cosas que pasan pues que no fuera así. ¿Estás animando ahora con la nariz, cariño? Sí. Y bueno, el otro día lo contábamos, tiene 7 años, tiene un tumor en la nariz, desde hace como 3 años que más o menos se ha venido controlando, pero ha venido, ha venido trayendo como un deterioro, ¿no? Cada año hasta peor, este es el año pues, de los tres años, que peor está el verano. El, el verano le, le, le perjudica porque tiene más dificultad para respirar, entonces el calor pues ellos se agitan más y tiene aún más dificultad para respirar. Eh, yo para mí pues es uno de mis ojitos derechos ahora con Fermín y voy a intentar cuidar de él, vamos a intentar cuidar de él y hacer lo mejor para él en todo momento. Ahora mismo le hemos traído a esta zona que es más fresquita, le hemos quitado toda esa lana, le hemos dejado así la anita por la barriguita para cuando se tumbe, porque aún las noches estamos en abril y hace frío. Y luego, si no, cuando llegue julio, pues le volveremos a esquilar. Y la verdad es que está súper contento y súper agradecido. Es una pasada. O sea, las ovejas son una pasada. Es una pasada, ¿eh? Son súper cariñosas, agradecidas eh... e increíbles. Me encanta tener muchos hijitos como tú, ¿verdad? Millones de hijitos como tú. Ahora tenemos que esquilar a Malcolm. Mira, mira cuánta lana tiene a tu lado, ¿eh? Mira cuánta lana. Ah, pues vámonos. Supútale si quieres aquí, sí, sí. Empieza desde atrás. Vas a ver tú cómo esquila a Malcolm. Muy bien. Si ¿Sí quieres. No se ha quedado la máquina aquí. Ah, es que hay No corto. No corto. No, no.